Los docentes y estudiantes de la Escuela Sabana Angosta realizaron una vigilia, exigiendo la nueva edificación del centro educativo sea entregada, ya que en la actualidad, para poder ofrecer docencia, los profesores junto a sus alumnos deben enfrentar grandes precariedades. En este momento nos une la situación de las nuevas instalaciones de la Escuela de Sabana Angosta, pese ...a que hemos sido favorecidos con esta majestuosa escuela... ...el Ministerio de Educación y el Gobierno... ...nos tienen pastando en la estrechez... ...en los terrenos que por cualquier lluvia ligera... ...se inunda el espacio. A una cocina próxima a la letrina... ...y el cubículo del nivel inicial... Bastando a una dirección con poca iluminación y compartida por ser personajes en trabajo continuo. A una vera que no ofrece protección para los curiosos de la calle. Cordero, NTN, su noticiero regional.